Muy, pero muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbonera. Estoy súper emocionado porque tengo mucha información nueva. He estado leyendo varios libros, entre ellos dos importantes, que si quieren les dejo el link aquí abajo, de Ronda Sherman y, y otros, ¿sí? Uno que salió el 18 de noviembre del año pasado, que hace, bueno, dos meses. Eh, está enfocado básicamente a lo que es científico, técnico, práctico de vermicompostaje a nivel me, de media escala a gran escala, ¿no? Pero hoy quería traer un apartado, eh, para transmitírselos, un apartado sobre los beneficios de hacer precompostaje antes del vermicompostaje. Se hicieron muchísimos ensayos en relación al tiempo, eh, o sea, la duración del precompost, eh, los tipos de precompostaje y demás, con referencia al producto obtenido en el vermicompostaje, ¿no? Porque aquí estamos hablando de pequeñas eh, de medianas a altas, a grandes escalas, donde el, el fin es obtener un producto, un vermicompost, en realidad es el humus de lombriz, de altísima calidad para la venta, ¿no? Como a su vez también lombrices. Entonces, aquí he extraído del libro, como digo, aquí abajo le dejo el link para el que lo quiera comprar, de los 10 beneficios que ella propone o, o expone, que traería el precompostaje respecto a hacerlo directamente con el vermicompostaje. El precompostaje, esta señora Ronda Sherman, lo eh, recomienda en todos los casos. ¿sí? Repito, estos son cuestiones de eh, vermicompostaje a nivel industrial, donde puede ser de lodos, eh, cloacales, de residuos de... de no sé, muy tóxicos, con muchos patógenos, con muchos metales, de industrias eh, de la papelera, de, de, de las grandes... Bueno, la idea es de las grandes industrias donde uno no sabe bien el, el material que está recibiendo y necesita estabilizarlo para no matar justamente las millones de lombrices que tiene el sistema, ¿no? Y perder muchísimos, miles y miles de dólares en inversión. Así que, bueno, vamos a enumerar las 10... Los 10 beneficios que, que yo extraje de este libro. A ver aporta un poco de valor a nuestro vermicompostaje doméstico a pequeña escala. ¿sí? Y vamos a explicar algunos y dar ejemplos de cada uno de ellos. El primero que ella enumera que eh, es el de eliminación de los patógenos. Como muchos saben, el compost, el fin, es llegar a una temperatura de al menos 55 grados Celsius durante tres días. Esto elimina el 100% de los patógenos. Repito, en el vermicompostaje ya está demostrado, ya hay estudios científicos donde muestran, como ya he en otro video, que también puedo dejar por aquí, que se elimina con el vermicompostaje el 100% de bacterias. Pero repito, esto está pensado para eh, industriales donde viene de lodos cloacales o de, de grandes cantidades de bacterias o patógenos o vectores que podrían transmitir enfermedades. ¿sí? el compostaje si lo hacemos bien, que es otro tema importante, en 3 días a 55 grados eliminaría el pato los patógenos. Eso sería el primer beneficio de hacer un compostaje, <coughs> perdón, antes del vermicompostaje. Otra gran ventaja que ahí sí comparto es eh, si nos vamos a hacer una venta de vermicompost o humus de lombriz, el que nos comprará será aquel que desea los beneficios de ese humus, ¿sí? y no querrá tener dentro de esa misma eh, ese material semillas, por ejemplo, de malezas u otros, eh, como el ejemplo el tomate, no semillas de tomate. O sea, plantas que crezcan en nuestro cultivo orgánico, hidropónico, lo que fuere. Por más que sea un tomate, yo estoy ocultando cebo eh, cebollas, o, sí, cebollas o, o, o lechugas, no quiero que crezcan tomates. Entonces, lo que genera este precompostaje, si llegamos a una temperatura mínima de 60 grados, es eliminar semillas o la viabilidad de germinación de estas semillas, de malezas o de otros eh, cultivos o vegetales, no deseables en nuestro futuro cultivo, ¿sí? Aquí en casa yo he hecho las semillas del de, de, de, de, pimentón, el morrón y el tomate, eh, esos los volvemos a ver en el vermicompostaje luego, cuando yo lo agrego a una maceta de un potus, siempre sale un tomate, es algo normal. Eh, los que están con la permacultura y, y, y huertos urbanos, ¿sí? No es un problema, pero estamos hablando ya de... Eh, aquellos que, como recalco nuevamente, estamos queriendo vender u ofrecer al mercado, eh, a la industria eh, hortícola, un producto que genere mayor valor en, en los suyos. ¿sí? Ahí no puede haber ningún tipo de semillas. Eso sería otro beneficio. Eh, como tercer beneficio... Ella explica el tema de la reducción de tanto tanto del peso como del volumen de la materia. Piensen que eh, las industrias trabajan con toneladas al día de materiales de todo tipo y lo usan no solo para generar un, un humus de lombriz para la venta o lombrices, sino también como enmienda ecológica o reducción de la basura generada de las in otras industrias. Entonces, la idea no solo es de transformarlo y generar un producto de valor, sino que reducir esa masa. Entonces, el compost reduce un 50% del producto ingresado. Por ende, si yo hago un precompostaje, voy a reducir la cantidad en peso y volumen de ese material antes de darle valor agregado a través de las lombrices. ¿sí? Eh, como cuarto beneficio, y este me parece alucinante, es la eh, que homogeniza la materia. Nosotros vamos a ver en nuestra casa que si echamos un melón o una fresa, ¿no? unas frutillas a nuestras lombrices y al lado una cebolla, la lombriz va a la frutilla o la fresa o el melón o a la sandía o lo que fuere y deja la cebolla y los otros eh, materiales no tan palatables, no tan gustosos, de lado. ¿Qué hace el, el precompostaje? Homogeniza esa materia. Hace que toda la masa se homogenice, sea como una sola. Entonces va, se mezcla, las bacterias mezclando ese material, entonces queda como un, un, un subproducto, ¿sí? Porque no es un compost, vamos a hablar de eso también. Es un precompost no hay una maduración de esto, ¿sí? Después lo hablamos al final. Es una materia ya homogeneizada, entonces la lombriz no va a elegir, va a consumir directamente. Me parece súper importante e interesante este tema, ¿sí? Bien, eh, otra de las características o beneficios del precompostaje es que reduce la posibilidad de sobrecalentamiento. Me ha pasado a mí, y han visto un video, que se me combustionó el hormicompostaje, sí, el hormicompost de aquí, por agregarle tanta cantidad de material. La literatura habla siempre de echarle capas de una pulgada, 2,5 centímetros al día, para evitar aumentos de temperatura. Han visto en mi caso que yo le echo, pero... Pff, cantidad. A mayor de 5 centímetros, a 10 de una capa de materia orgánica, ya entra en fermentación y hay una cascada químico-biológica que hace que aumente la temperatura de la masa. En invierno, esto es bueno, porque los eh, vermicompostadores que están a la intemperie necesitan un poco de inyección de temperatura para, para soportar ese frío, pero en, otras, en temperaturas cálidas o, o más altas, en verano, es un problema, porque la, la lombriz arriba de los 40 grados Celsius muere, ¿sí? Entonces, la, el precompostaje lo que evita es el sobrecalentamiento a posteriori, ¿sí? Como nosotros llevamos ese precompostaje a una temperatura ya alta, utilizamos ese precompost cuando ya está bajando la temperatura. Eso lo explicaré más adelante. Bien, eh, la lombriz, como sexto eh, beneficio, la lombriz eh, roja californiana es muy susceptible, más allá de ser muy eh, resistente a cambios de pH, temperatura y, y estar en casi aneamiento, es muy susceptible a. El amoníaco o el amonio, ¿sí? Los, el nitrógeno eh, se, se, se combina eh, en la masa y produce amonio o amoníaco, que es un gas que las mata instantáneamente. Esto se produce, por ejemplo, cuando hay anegamiento. ¿sí? Si yo en mi vermicompostado le echo mucha agua, cosa que yo a veces hago, equivocadamente, le echo agua no eh, asperciéndola bueno, en aspersión, como una, como una llovizna, sino que le echo agua eh, como, un, como un grifo, ¿no? una canilla, yo tapo los poros eh, de la masa donde hay oxígeno y genero una anaerobiosis que produce este amoníaco y eso es lo que mata instantáneamente a la lombriz. Entonces, el precompostaje como otro beneficio es que evita o baja los niveles de amonio amoníaco en la materia. Séptima, perdón, séptimo beneficio del precompostaje compostaje es eh, reducir las toxinas, toxinas y antiparasitarios. Esto está pensado, volvemos, está pensado en aquellos eh, en aquellas industrias grandes o eh, semi-industriales que reciben, por ejemplo, materiales de ganadería intensiva o extensiva, no importa, eh, la ganadería vacuna, por ejemplo los antiparasitarios se usan y se usan en exceso, a mi entender, antibióticos y, y otros restos que van quedando en la bosta, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones, o hacemos un precompostaje donde las bacterias y la misma química del compost los va desactivando y reduce la toxicidad de las toxinas, o antiparasitarios, que son, por lo general, anti o sea, anti-gusanos, eh, eh, como la lombriz es un gusano, las mataría, ¿sí? Hacemos un pre-compost o podemos también echar el material y dejarlo al sol y el agua, que el sol siempre desactiva todas estas toxinas, pesticidas o antiparasitarios presentes en el material. Bien, otro eh, y octavo beneficio del compostaje o hacer un precompostaje antes, lo estoy repitiendo demasiado, ¿no? Bueno, el octavo beneficio sería que modera, o estabiliza los niveles de pH así como homogeneiza esa materia, también nivela eh, la acidez, si tenemos muchas naranjas y cebollas y, y hierba y café, y tenemos otros materiales como cáscaras de banana aguacate y demás, ¿sí? que tienen diferentes pHs o acidez eh, esta acidez de las, de las naranjas por ejemplo, va a afectar una parte del vermicompostador entonces, lo que hacemos en el con el precompostaje es homogeneizar también esa materia y a su vez nivelar ese pH. El compost nivela el pH cerca de la neutralidad, que es el 7. ¿sí? Eso es el ideal para nuestro vermicompostador. 9. <coughs> <Nueve. ríe> Se me re Esto es dificilísimo. El dedo ahí. 9. Noveno beneficio. Disminuye la demanda de oxígeno. ¿Qué significa esto? Cuando uno deja la manzana mordida sobre la mesa, se pone marrón. Esto que se está, eh, está siendo atacada por el oxígeno, sí, se está oxidando. Ese material es altamente reactivo con el ambiente, entonces se oxida. Ese material como es reactivo, nosotros tratamos que no sea tan reactivo. Cuando decimos que estabilizamos los materiales, yo había hablado mucho del de vermicompost como estabilizador de la materia, ¿no? Lo que va, eh, la demanda de oxígeno es eh, cuánto oxígeno demanda ese material del ambiente. Cuán reactiva. Entonces el compost baja esa demanda de oxígeno. ¿sí? La hace menos reactiva. Por ende, va a haber menos reacción de otros factores. ¿sí? Que tratamos de que no sucedan dentro del micompostador. Bien. Como décima ventaja o beneficio. Esta señora Ronda Sherman, que repito, dejo el link al que quiera comprar el libro, aquí abajo, que es muy, muy interesante. Son 30 años de estudio eh, práctico, teórico práctico, científico, alucinante. Bueno, es, reduce los potenciales olores a posterior, ¿sí? Muchas veces nos pasa que en el hormicompostador hay olores fuertes de rancidez, fermentación no deseada, etc. Nosotros eso, en el precompostaje... Lo, lo, lo evitamos luego al ingresarlo, ¿sí? Bien, Esos son los 10 beneficios que lo dejo enumerados aquí abajo para que lo puedan volver a leer el que desee. Todo esto está muy lindo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta ciertas características. Para que estos beneficios sean realmente beneficios, el precompostaje tiene que ser bien hecho, o tiene que estar bien hecho. Esto significa... Eh, ellos hicieron eh, pruebas de 1 2 3 4 5 hasta 8 semanas de compostaje y hasta la maduración y han llegado a la conclusión que se le llama pre compostaje justamente porque son las primeras 2 semanas de compostaje si hacemos compostaje en pilas ellos también lo, lo, lo, lo explican en pilas o sea, en, en apilables a, a la intemperie hasta que el material se estabiliza pasan cuatro semanas pero qué pasa en cuatro semanas cuatro a seis semanas Perdemos can cantidad y cantidad de nutrientes que son benéficos. ¿sí? que Los, per los perdemos. ¿sí? Y también perdemos mucha o alta can cantidad de bacterias. Por lo tanto, <coughs> lo que ella propone es hacer un precompostaje en pilas aireadas. Hay muchos sistemas de compostaje aireado. Hay unos tambores rotativos donde podemos airear. O eh, meternos tubos con inyección de aire. Bueno, <coughs> la idea es que este de compostaje dure dos semanas que haya un aumento de temperatura ideal a 55 grados durante tres días al menos y cuando ya empieza a descender la temperatura y baja a los 30 de los 30 grados 27 aumenta la cantidad de bacterias mesófilas que viven a esa temperatura es allí donde nosotros empezamos a extraer e ingresar en mí en las mismas capas de 2 centímetros y medio al día a nuestro vermin compostado esto es muy importante los beneficios no son tales si usamos un compost maduro. Por supuesto que el vermicompost o el humus de lombriz de, de, de compost maduro también va a mejorar, ¿no? O sea, el compost se mejora a, eh, habiéndolo pasado por el tracto digestivo de la lombriz. Pero los mayores beneficios y los que numeré eh, y la mejor calidad de humus de lombriz se obtienen cuando ese compostaje se realiza durante dos semanas. Bueno amigos, muchas gracias por su atención nuevamente, si les gusta el canal denle un like, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.